Claro, y se viene el espacio de educación financiera y nos vamos a Entre Ríos, desde Pinamar a Entre Ríos con el coach Jorge Bume. Hoy una edición especial de educación financiera, porque decidimos romper las estructuras, decidimos saltar la exigencia. ¿Para qué? Para sentir lo mismo que siente cada persona que está en su casa. A veces ganas de nada ganas de no proyectar, ganas de permitirse un espacio para parar, parar, escuchar, mirar, sentir, parar. Por eso le voy a dar la bienvenida a mi compañero, a Jorge Bournet. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo vamos? Hola, Cari, ¿cómo estás? Muy, muy bien, bien, muy bien. Muy, muy bien, bien reflexionando, muy lindo lo que acabas de decir, porque realmente... Eh, es muy importante poder mirarse hacia adentro. Y creo que es una de las lecciones que estamos aprendiendo en este momento, poder identificar esas emociones, eh, que a veces no tenemos tiempo de, de indagar qué es lo que nos quieren marcar, ¿no es cierto? Así que bueno, hay veces que no tenemos ganas, que estamos bajoneados, y, este, y es bueno poder eh, afrontarlo y seguir adelante. Creo que esa es una de, la, de las lecciones que tenemos que aprender. Y hoy justamente creo que estuve buscando mucho de qué podemos hablar y un poquito con esa responsabilidad que tenemos de ir trayendo todas las semanas algo, algo nuevo, algo que puedas aportar al, al crecimiento personal, individual de cada persona. Y bueno, creo que es un momento de que está muy trabado, eso no, no fluía y entonces decidimos, eh, dejar que fluya esto, explicar que todos somos seres humanos, que tenemos a veces esos momentos de que, de que tenemos esa incertidumbre, y es ahí donde tenemos que pararnos. Y me parece un buen momento, lo charlé con vos, Cari, antes, ¿no es cierto? Y un buen momento para reflexionar de esto, de que, que no es el momento a lo mejor de, de ocuparnos del futuro sino eh, concentrarnos en este momento único y repetible del día a día, del momento que estamos viviendo, que nos permita ir hacia adentro, hacer esa introspección que es tan necesaria para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando, porque no importa lo que pasa afuera, sino qué estamos haciendo con eso que nos pasa. Y posiblemente no sea un momento de proyectar o de analizar cómo sigue esto, o de tomar alguna... Eh, medida drástica con respecto a toda nuestra economía y alguna decisión alocada, ¿no es cierto? Simplemente frenar, bajar un cambio, irnos hacia adentro y repensar absolutamente todo. No sabemos gusta, cómo vamos a... Me gusta esto, ¿no, Jorge, de, de decir eh, pará, pará, eh, observate, escuchate y no pasa nada, no pasa nada si vos parás, si vos de repente estás agobiado con, la, con el encierro, que ya hiciste un montón de cosas, todas las clases de gimnasia, las clases de pintura, todo lo que la gente solidaria fue aportando, ¿no? en, diferentes, eh, en las redes, en, en diferentes medios. Y está bueno que te permitas parar, está bueno que te permitas a no proyectar nada, a no sentir nada, y de repente escucharte o hacer nada de la nada. Y, y está bueno esto Es, es así, Cari. Igual, las clases de gimnasia te las debo. Todavía las tengo <risa> pendientes. Pero la demás creo Yo que... Hice, ¿eh? Yo hice, aclaro, estoy Yo haciendo todavía, actividad. Todavía tengo en carpeta eh, ese tema. Pero sí, eh, reconocer nuestra vulnerabilidad, porque muchas veces nos sentimos que tenemos todo claro. Y no es así. Todos tenemos miedos, todos tenemos a veces ansiedad, por el futuro y, y es una lucha permanente. Entonces cuando detectamos esto, poder eh, hablarlo en primera persona, me está pasando esto, estoy en un momento que necesito eh, tranquilizarme y soltar, yo sé que todo esto que está pasando es para bien, entiendo que para bien. creo que es una, una bendición esto que nos está pasando, eh, y que esto va a traer muchas cosas buenas a pesar de todo lo que nos va a costar porque muchos van a tener que pagar un costo muy alto, pero bueno, es pagar eh, la responsabilidad de tantos y tantos años de agredir el planeta de hacer un montón de cosas que tenemos que, que tendríamos que haber tomado la decisión antes, como yo te decía de que eh, miles y miles de reuniones con todos los grupos y organizaciones del mundo no pudieron frenar el cambio climático, el calentamiento global, y hoy por hoy la naturaleza dijo, bueno, no lo pueden hacer ustedes, lo hago yo. Y nos mandó a guardar un tiempo, esto lo hablamos la semana pasada. Entonces, sí. hoy por hoy creo que es eso, sentirnos que no, la, no tenemos todas las respuestas, que es un momento de ir hacia adentro, de concentrarnos en nosotros, en nuestros afectos, en las cosas realmente valiosas, replantear nuestros valores. Uy, qué importante eso. Voy a hacer un ejercicio ahí en las redes con, con nuestros valores, ¿eh? Pues está bueno, creo que es el momento. Pero también, eh, esto que, que decimos, ¿no? siempre, que tratamos de, de motivar, de acompañar desde educación financiera a los proyectos, de ver que el otro tiene una posibilidad de poder crear su propia empresa, su, propia, su propio emprendimiento, siempre estamos con ese objetivo. Y que tal vez en este momento es la posibilidad que vos tenés más tiempo, porque le estás dando tiempo a tu tiempo, y tenés posibilidad de poder crear esto. Pero para poder crear objetivos, para poder planificar lo que va a venir desde, desde una salida laboral, tenés que parar, tenés que sentir lo que tu cuerpo te está demandando, tu mente te está demandando, tus emociones, entonces... Esto de, de permitir separar y no estar todo el tiempo pensando tengo que hacer, tengo que hacer cuando esto reactive, eh, tomarse ¿no? este tiempo al tiempo, a tu tiempo, es fundamental. A eso, a, a eso tan importante que es primero darle prioridad al ser, para después hacer. Eh, yo te digo que también es un momento de profundo respeto, de profundo respeto a la, a la situación de cada uno, la validación de lo que está sintiendo cada uno. Porque yo estoy trabajando muchísimo en este momento porque hay mucha gente que está angustiada, mucha gente que está este, tratando de manejar sus emociones, y hay otra gente que han tomado acción. Entonces estoy trabajando con grupos maravillosos, hoy justamente tengo una, un taller muy importante de, de empoderamiento y de, y de organización, de liderazgo eh, dentro de las redes de mercadeo, del network marketing. Y eso es otro espacio donde la gente está eh, descubriendo que tiene que buscar nuevas alternativas, que tiene que tratar de tomar las riendas de su economía, que está tratando de, de empezar a trabajar desde su casa, eh, a, a forjar su futuro. Entonces, ese es otro espacio. Pero en este espacio donde hablamos a un público que hay de todo, tenemos que ser respetuosos de lo que está viviendo cada uno. Entonces, este, estoy ofreciendo también las charlas personalizadas a personas que tengan la necesidad de hacer una, una sesión de coaching para acompañarlo en esos quiebres que hoy tienen en, en este momento y poder ir, pero respetando lo de cada uno. Entonces, en los ámbitos eh, más privados, donde te, tenemos un direccionamiento, sí podemos accionar y saber de qué podemos estar preparándonos para, para esta nueva economía que va a venir. Eh, y que, que ya es un modelo que, que se va a ir afincando cada vez más porque es un cambio de era, ya lo hemos hablado muchísimo de esto, pero en este momento es respetar, respetar a todos que hagan su propio proceso interno, que hagan su despertar, su toma de conciencia de la importancia de este momento, que es un salto, de, un salto muy importante, es un salto de era, un salto cuántico, es un salto al despertar de la conciencia. Hay muchísimas cosas que en este momento están eh, saliendo a luz. Entonces, respetar el proceso de cada uno. Y en eso los invito a que cada uno pueda ir hacia su interior, reflexionar, encontrar esos motivos eh, que, lo, que lo hacen sentir vivo y apuntar a eso, aferrarse a esas emociones. Eh, siempre lo repito, que, que la vida nos pone un GPS que son esas emociones para... Saber por dónde es el camino correcto. Entonces, reconocer todos nuestros miedos, abrazarlos, aceptarlos, agradecérselo porque algo nos están mandando, algún mensaje nos están dando, pero decir, bueno, es el momento de que tome las riendas. ¿Qué quiero hacer en el futuro? ¿Cómo quiero que me encuentre eh, el fin de, este, de esta cuarentena, de este aislamiento? ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir en ese espacio donde estaba, en esa matrix este, dependiendo de las decisiones de los demás, o me voy a hacer cargo de mi propia vida. Y hay mucho para aprender, mucho para leer, mucho para investigar, todo el mundo tiene un teléfono, hoy se puede conectar con, con los audios, con videos, yo los invito a que lean libros, que, que busquen, que busquen, que busquen, todo eso que lo acerca a lo que quieren para su propia vida. Eh, y es el problema más grande que no nos han enseñado a soñar, entonces hoy es un momento de reflexión, de saber que tenemos esa posibilidad, que podemos proyectar, que somos creadores de nuestra realidad. Nosotros como coach ontológico que somos, Karina, sabemos que, que nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestras palabras, de nuestras de, declaraciones. Entonces dejemos eh, de ser víctimas y pasemos a ser responsables. O sea, tomemos la decisión de co-crear nuestro, nuestro futuro. ¿Dónde queremos estar? Y, y hay entendiendo... algo... Sí, perdón, sí. Jorge, decime. No, entendiendo que somos parte de un engranaje, de una gran maquinaria que es el universo, y que cada uno de nosotros tenemos una función importantísima. Entonces sentirnos parte de ese todo, y de ese engranaje que es tan importante, porque si nosotros nos salimos del, del lugar donde tenemos que estar, todo se descontrola, todo se pierde. Entonces... Estamos trabajando nosotros, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero con responsabilidad hacia esa maquinaria grande, hacia esa máquina universal. ¿Por qué? Porque hoy los que tenemos la suerte de poder quedarnos encerrados, quedémonos encerrados, dejemos que los que tienen que salir a luchar, salgan tranquilos, cuidémoslo para que lo puedan hacer de la mejor manera. Con esa responsabilidad, entendiendo que lo que nos hacemos a nosotros, lo hacemos a todos. Y es por ahí donde viene. Entonces eh, creo que eh, está bueno poder en un momento parar cuando yo eh, preparando estas charlas hoy sentía un bloqueo porque no encontraba el camino y digo bueno vamos a parar vamos a analizar vamos a ir hacia adentro y este y te agradezco también que me ayudas porque nos vamos apalancando con vos para esto para poder seguir adelante con esto y realmente eh, poder empezar a dejar que fluya, a que fluya y a ir empezando a ver lo que nos está marcando el, el camino de la vida, de estas cosas que nos traen para analizar. Tal cual. Y, y el escucharnos, escuchamos al otro, que esto es, esto es fundamental, porque decir a nosotros nos está pasando tal cosa, que, que quizás somos profesionales, que tenemos todas las herramientas, también le está pasando al otro. El, mi liderazgo y el liderar y el acompañar a un cliente, como yo digo, cuerpo a cuerpo, que lo acompaño para que lidere sus proyectos, también eh, hace que en este momento diga, bueno, yo que, lo, que voy empujando con él, diga en este momento podés parar y podés mirar y podés permitirte eh, eh, disfrutar de tu tiempo. Pero hay algo fundamental que vos hablabas de crear, ¿no? De tener este espacio para crear. Todos podemos crear. Todos podemos transformarnos y cambiar la historia. Lo que venías haciendo hace un tiempo quizás ya no va más, ¿sí? y esta es la habilidad de tu creatividad. Que vos puedes cambiar. Que esto es posible. No que el otro lo pueda hacer, el que está enfrente, y que quizás al mirar cómo llevan adelante sus proyectos, o su forma de de trabajar y cómo se, se transforma Vos también podés tener tra esta transformación. Y ahora tenés el tiempo para hacerlo. Este tiempo te va a permitir ver dónde está tu creatividad y todo lo que vos podés llevar adelante. Totalmente, Cari. Y, este, y en uno de los estados emocionales que, que, que manejamos desde el coaching es el resentimiento, ¿no es cierto? Cuando estamos en un lugar resintiendo una y otra vez lo mismo. Entonces, bueno, ya estamos encerrados hace un tiempito y podemos salir de ese resentimiento, de, de estar sintiendo siempre esa ansiedad, ese miedo, ese temor, y empezar a, a, tomar, eh, a tomar las riendas. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la aceptación. Desde aceptar de que esto, es, esto trae cambios. Y esa aceptación nos va a llevar a un lugar que nos permite eh, estar en una serena ambición, viendo el futuro de otra manera. Está bien, eh, voy a preparar, a ver qué habilidades tengo, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que haría aunque nadie me pague. Porque de eso se trata, de hacer lo que amamos. Esas cosas que, que, que nunca pude hacer porque, porque tenía que estar trabajando. Entonces a ver cómo le puedo encontrar la vuelta de rosca para poder dedicarme a eso que estoy. Mira, eh, tengo ejemplos maravillosos. Hay personas acá en, en, en mi ciudad, hay una persona que que es una amiga que, que hemos este, trabajado junto en un montón de cosas en un crecimiento también personal y al ser vino a contarme de que se puso a fabricar barbijos en su casa y como no tenía eh, los medios lo que hizo fue compró una máquina de coser a crédito y con la, en la primera semana pagó su máquina y está produciendo barbijos a lo que da y de eso se trata de poder encontrar eh, esas soluciones de poder emprender algo de algo que nos sirva de poder eh, ocupar nuestro tiempo en positivo en algo que nos produzca bienestar que nos empuje hacia adelante así que bueno es el eh, momento creo que es, es, es el, el momento, momento de, de porque vos siempre, qué la gente es. se va quejando de que no tiene tiempo no de que no, le gustaría hacer tal cosa y no tiene tiempo. Bueno, ahora estás para pensar y para co-crear y para ver lo que te gusta, es el momento de encontrarte con vos y dedicarte todo este tiempo tan positivo. Sí, sí, hay mucha, hay mucha, mucha, mucha información, muchas veces nos han hablado a todo el mundo, alguien lo llamó, algún amigo, algún tío, alguna persona lo llamó con estos proyectos de trabajar desde casa. Y hoy está todo el mundo recurriendo a eso. Es una de las salidas muy interesantes. Eh, y como recomendación a, a eso, le digo a todo aquel que alguien se acerca, que le ponga oídos a esas propuestas que le traen de todo lo que son estas empresas en redes, que hoy es el nuevo modelo económico, y que se tomen el tiempo de, para decidir qué es lo que le gustaría y de poder evaluar qué empresa es, eh, eh, qué resultados tiene, cómo está eh, eh, eh, a nivel internacional, cómo está funcionando, cuáles son los valores que maneja, sobre qué valores están asentados a cada empresa, ver quiénes son los líderes que están liderando estas empresas y, y empezar a tomar decisiones porque es una de las alternativas muy interesantes para ir paliando este futuro que no va a ser fácil, porque el empresariado la va a tener muy, muy difícil. Y, este, y el Estado creo que ahora va a tener que salir desde el asistencialismo a las personas que no tenían para asistir a los que tienen y que tienen que seguir generando para poder sostener todo ese aparato. Creo que es también un desafío muy grande poder poner como Estado el ojo en aquellos que estamos sosteniendo o que están sosteniendo el sistema para que no se caiga todo. Entonces va a haber cambios profundos, cada uno vamos a tener que hacernos cargo de la parte que nos toca. Tal cual, y, y ahí estamos, ¿eh? en, en ese camino. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este aporte, y bueno, como siempre decimos, no para el que quiera escuchar, que escuche y que tome lo que le necesite. Realmente un placer estar en, en cada columna porque lo hacemos desde el corazón, lo hacemos desde lo mejor que podemos dar, eh, y como decís vos, el que lo quiera escuchar y si le sirve, bienvenido y el que no, también agradecemos que pueda entender de que estamos haciendo un aporte desde, desde lo poco que podemos este, aportar a, a que el mundo sea un poquito mejor. Tal cual. Te mando un abrazo grande, gracias por estar. Gracias, Cari. Un abrazo. Así pasamos la tarde en el magazine de Radio Mix. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Ya venimos.